Hola a todos, bienvenidos, mi nombre es Rebeca, soy ecuatoriana y al igual que ustedes, yo también soy una ondulada. Bienvenidos a un nuevo video, lo prometido es deuda, y hoy les estaré hablando sobre qué es el método Curly Curl, lo que debemos saber y lo que debemos y no debemos hacer. Tal vez muchas chicas ya saben de qué se trata el método, pero no entienden muy bien toda la información que nos, que nos deja este método porque es mucha la verdad, pero... Eh... Es muy común que la gente, las personas al escuchar de este método se confundan mucho. Me incluyo, yo también no sabía ni cómo empezarlo, pero estoy aquí para hacerles la vida más sencilla y así explicarles de una manera sencilla y muy directa cómo empezar el método. Comencemos con lo más importante que es qué es el método Curly Gear. Bueno, este método es una serie de técnicas y consejos para el cuidado del cabello, que tiene como objetivo nutrir, reparar, hidratar y humectar nuestro cabello. ¿Cómo hacemos esto? Pues alejándonos de todos los productos para el cabello que tengan ingredientes dañinos que son los sulfatos, las siliconas, las siliconas los parabenos, los aceites esenciales, las ceras y algunos tipos de alcohol. ¿Por qué es muy importante alejarnos de estos, de estos ingredientes? Bueno, los dos principales ingredientes del cual debemos alejarnos son los sulfatos y las siliconas. ¿Por qué? Les explico. Los sulfatos tienen acción limpiadora en nuestro cabello, el cual arrasa con todo lo que ve, incluso con los aceites naturales que produce nuestro cabello. Debo decirles que nuestro cabello, el cabello ondulado, el cabello rizado, el cabello crespo, es por naturaleza reseco. Entonces si nosotros usamos un shampoo con sulfatos, este va a resecar aún más nuestro cabello. Y eso es lo que no queremos que pase, eso es lo que no queremos hacerle a nuestro cabello. Segundo, las siliconas, ¿por qué debemos alejarnos de ellas? Bueno, debemos alejarnos porque las siliconas hacen una capa en nuestro cabellito, el que, ha, es, que funciona como una fachada. Es decir, hace como que, hace como que si mi, nuestro cabello estuviera más bonito, como que si estuviera brilloso, como que si estuviera bien hidratado. Pero como ya les dije, esto es solo una fachada. Al irse acumulando las siliconas en nuestro cabello, nuestro cabello lo único que hará es revelarse. Eh, será muy esponjado, tendrá mucho frizz y todo lo que es malo para un cabello. Eso es lo que provocan las siliconas. Ahora que ya sabemos lo más básico del método Curly girl Vamos con los cinco pasos que debemos seguir en el método Curly Gear, que son muy sencillos y que algunos sí lo hemos hecho. Primer paso, lavado. Segundo paso, acondicionar. Tercer paso, estilizar. Cuarto paso, secar. Y quinto, romper capa dura. Y cada uno de ellos los voy a estar explicando qué significa y cómo lo debemos hacer. Primero, lavar nuestro cabello. ¿En qué consiste? Bueno, en este paso hay dos técnicas de lavado, el cual es low poo y co-wash. Y les voy a explicar qué significa cada uno. El low poo significa lavar tu cuero cabelludo, no tu cabello, solo el cuero cabelludo con un shampoo libre de todos los ingredientes, que les mencioné al principio, sulfatos, siliconas, parabenos, ceras, aceites esenciales y algunos tipos de alcohol. Este producto que está lleno, que, está, este, que no tiene ningún de estos ingredientes, ninguno de estos ingredientes, se los reconoce como productos limpios o aptos para el método. Entonces, cuando escuchemos que alguien dice, este producto no es limpio, es, quiere decir que tiene esos ingredientes. Y cuando, y cuando escuchamos decir a una persona que dice, este producto es limpio, es porque no tiene ninguno de esos ingredientes. Bueno, el low poo, como ya les mencioné, es lavarse el cuero cabelludo con un shampoo. Ahora, el co-wash es lavarse tu cuero cabelludo, ya no con un shampoo, sino con un acondicionador también limpio. Ahora, ¿qué diferencia hay entre los dos? Bueno, que uno es shampoo y el otro es acondicionador, no hay más diferencia. Tengo que decirles que estas dos técnicas de lavado, ustedes pueden elegir una a su propio gusto. Ustedes pueden elegir si lavar su cuero cabelludo con un shampoo o con un acondicionador. Es a disposición suya, es elección suya. Pero yo les voy a dar mi punto de vista de o sea, mi punto de vista de cuál pueden elegir ustedes. Esto no es obligación, solo es un punto de vista mío que yo tengo para que ustedes lo tomen en cuenta. Yo a lo personal recomiendo que usen low poo, o sea un shampoo, las personas que tienen el cuero cabelludo graso. ¿Por qué? Bueno, los shampoos tienen acción limpiadora en nuestro cabello. Y recordemos que los que tienen cuero cabelludo graso eh, suelen tener más sucio el cabello y acumul acumulación de sebo. Entonces, este shampoo hará que su cabello esté más limpio. ¿Por qué no le recomiendo Co-Wash? Bueno, porque el acondicionador no tiene agentes limpiadores. Y si alguien con cabello graso, con cuero cabelludo graso, utiliza el acondicionador para lavar el cuero cabelludo, este no quedará muy limpio y de igual manera lo va a sentir sucio. Entonces, para las personas que tienen cuero cabelludo graso, yo les recomiendo el low poo. Y las personas que tienen el, el cuero cabelludo reseco, les recomiendo co -wash. ¿Por qué? Bueno, como ya les mencioné, el acondicionador no tiene agentes limpiadores, pero el shampoo sí lo tiene. Es por eso que este shampoo puede resecar aún más el cuero cabelludo a las personas que tienen el cuero cabelludo reseco. Entonces, no es recomendable que si tienes reseco ya algo, lo reseques más. Entonces... Como el acondicionador es más suavecito, las de cuero cabelludo reseco pueden usarlo sin ningún problema sobre su cuero cabelludo. Y otra cosita más, solo hay que aplicar el producto en el cuero cabelludo si usas un shampoo. ¿Por qué? Porque como ya mencioné, tiene agentes limpiadores, el cual si este, ponemos más en nuestro cabello el shampoo, si elegimos lo si lo ponemos de medias a puntas puede resecarlo ¿por qué? porque tiene agentes limpiadores que resecan el cabello una vez que hayas elegido cuál técnica de lavado usas vamos al siguiente paso el segundo paso que es acondicionar tu cabello este paso es muy sencillo ya que solo Usamos un acondicionador limpio de medias a puntas. Nada más de medias a puntas. Tercer paso, estilizar. Bueno, este paso casi, eh, en lo personal yo no lo hacía hasta que conocí el método. Bueno, este paso se basa en darle forma a tu cabello, darle forma a tus onditas, a tus rizos, darle esa forma que necesitas. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, usando cremas de peinar, geles, algún fijador y algún finalizador, lo que sea. Si quieres usar crema de peinar, úsala. Si quieres usar gel, úsalo. Pero que sean limpios. Existen muchas técnicas de estilizado, el cual estaré poniendo la fotito de las técnicas. Y eso yo les voy a estar explicando en otro video, les estaré explicando cómo se hace cada una de estas técnicas. El estilizado tiene como propósito humectar e hidratar nuestro cabello. Ya que como les dije, nuestro cabello es reseco por naturaleza, necesita aún mucho más hidratación y humectación. Entonces este paso nos ayuda a, a humectar nuestro cabello y a hidratarlo. Cuarto paso, el secado. Este, este paso es muy sencillo, la verdad, y existen dos formas de secar tu cabello. La primera es dejándolo al aire, libre, al aire libre y la segunda es usar un difusor con aire frío. Nunca aire caliente, solo frío. Ahora, algo que debes tener en cuenta al secar tu cabello es que una vez hayas estilizado tu cabello, le hayas dado forma con la técnica que hayas usado, este, lo que debes hacer es dejarlo secar y no manipularlo, no estarlo tocando, no estarlo apachurrando, no estar, estarlo cogiendo ni nada, no debes dejar que te lo toquen y tú no debes tocarlo, ¿por qué? porque si lo andas manipulando mucho se te va a llenar mucho de frizz y se te va a esponjar, entonces si secamos nuestro cabello no lo toquemos, no lo agarremos, no le hagamos es nada a nuestro cabello. Quinto paso, romper capa dura. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando nosotros estilizamos con gel o con crema de peinar o con cualquier otro producto, eso va a formar una capa dura en nuestro cabello. ¿Y cómo rompemos eso? Bueno, exprimimos nuestro cabello suavemente con las manos. Exprimir es hacer esto, que es una técnica que se llama scrunch, scrunch, scrunch, no sé cómo, no sé si lo dije bien, scrunch, así, así rompemos la capa dura y nos sirve para que nuestras onditas, nuestras onditas estén más suaves, estén más manejables, porque no queremos tener esa capa dura así tieso en nuestro cabello, no, queremos tenerlo suavecito, bonito, lindo, ese es el quinto paso. Entonces recordémoslo, primero, lavar nuestro cabello ya sea con low poo o con co-wash, solo el cuero cabelludo. Segundo, acondicionar nuestro cabello de medias a puntas. Tercero, y estilizar nuestro cabello dándole forma y humectarlo e hidratarlo. Cuarto, secar nuestro cabello y no manipularlo para que no tenga frizz ni se esponje. Y quinto, romper la capa dura que forma el gel en nuestro cabello para que nuestros rizos estén más suaves y más manejables. Ahora vamos con, el siguiente par con la siguiente parte del video, el vocabulario Curly Girl. Ya les hice ver cuatro definiciones del eh, vocabulario Curly gear. El primero fue Low poo co wash, lo que significaba. Después estilizar y luego romper capa dura. Estos son los términos más comunes en el método Curly Gear que debemos saber qué significa para poder saber de qué están hablando. Los otros términos se los voy a explicar en este momento. El primer término es final wash o limpieza profunda. ¿De qué se trata o qué significa? Bueno, es el primer paso para iniciar el método. ¿De qué se trata? De lavar nuestro cabello con un shampoo con sulfatos pero sin siliconas. Ya les había mencionado que nos olvidemos de los sulfatos, pero esta es una excepción. Como les mencioné, los sulfatos arrasan con todo. Entonces, al lavarnos con un shampoo con sulfatos pero sin siliconas, estaremos arrancando de nuestro cabellito todas las siliconas acumuladas por el resto de nuestra vida. Todo lo que hemos estado acumulando en nuestro cabello será arrasado por el shampoo con sulfatos, pero sin siliconas. Este paso es muy importante al principio del método, ya que limpiará nuestro cabello. Tengo que aclararles que este producto hará que nuestro cabello se reseque un poco y que quede rechinando y que quede muy duro. Pero al hacer este pasito nosotros lo vamos a acompañar con una mascarilla hidratante ya sea casera o comercial. En mi Instagram yo estaré poniendo eh, algunas recetas caseras de mascarillas hidratantes y les dejo el link en la descripción. Entonces el final wash es limpiarse el cabello con un shampoo con sulfatos pero sin siliconas. Segundo eh, segunda frase utilizada en el método, refrescar al día siguiente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si nosotros estilizamos en la noche nuestro cabello y rompemos capa dura, al día siguiente ya no vamos a aplicar producto porque ya lo tiene. Lo único que haremos es refrescar los rizos. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, rociándole agua a nuestros rizitos. Para que estén más formaditos, luego de acostarnos a dormir, de levantarnos, perdón, le rociamos eh, agüita para hidratarlo. Y si queremos también nos echamos crema de peinar con agua, así, así, así, así con un, con un, spray, o sea, un spray, que un spray que bote agua, así. Entonces eso es refrescar los rizos al día siguiente, refrescarlos con agüita para que estén bien bonitos. Tercer palabrita, lip in. ¿Qué significa? Bueno, dejar en tu cabello un producto limpio que no necesite enjuague. Este puede ser acondicionador o crema de peinar. ¿Qué sirve? ¿Para qué sirve esto? Bueno, para hidratar y humectar tu cabello. Yo les recomiendo a las onduladas que... Hagan este, este lip in cuando vayan a estilizar su cabello. Que primero cuando esté su cabellito mojado recién salido de la ducha se pongan crema de peinar y de ahí procedan a estilizar su cabello. Esto les ayudará a hidratar más su cabello y también les ayudará a que se formen más las onditas que es lo que queremos. Cuarta palabra, detox o transición. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la etapa detox o también llamada adaptación o transición son las primeras semanas que tú tienes en el método. Aquí tu cuero cabelludo eh, aprenderá a controlar más el, el proceso que hace de aceites naturales, ya que cuando no usamos sulfatos, estos aceites ya no serán arrancados y no estará produciendo más de lo normal, sino va a aprender a regular el proceso de aceites naturales. Esta etapa es una etapa de aprendizaje, ya que tu cabello aprenderá a llevar el método y a acostumbrarse. Es una etapa de aprendizaje de nosotros y de experimentar. Ya que nosotras debemos eh, es, ir eligiendo los productos que nos hacen bien en nuestro cabello. No se preocupen, habrán errores en productos, comprarás un producto que te caiga pesado, comprarás un producto que te caiga muy bien. Así que experimenten con su cabello, no importa. Experiméntenlo porque así sabrás qué producto te hace bien, qué hace falta a tu cabello, si le falta hidratación, si le falta humitación, si le falta proteína. Tú sabrás qué le falta a tu cabello y así tú irás aprendiendo a llevar tu rutina de curliquir. Ahora este esta etapa viene con síntomas secundarios que a muchas nos va a pasar, me incluyo, a mí también me pasó. Y es una cosa que no debemos preocuparnos porque va a ser muy normal, va a ser sumamente normal esto. Así que no pienses que el método no te está funcionando o que no lo estás haciendo bien porque es solo los, sínto los síntomas de la transición. Los voy a leer textualmente ya que... Eh, Debo decirles porque son algunos síntomas Bueno, la primera es la comezón Te va a picar mucho el cabello Esto depende de cada persona No es que te va a suceder a todos Depende de cada cabello, de cada cuero cabelludo, eso depende El frizz El frizz va a ser uno de tus mayores aliados ¿Por qué decimos aliados? Bueno, el frizz te da más volumen Y también es ese... Esa ondita o ese risito que todavía no se forma. Entonces, si tenemos frizz, debemos aprender a quererlo y no verlo como un enemigo, sino como un amigo. Ese va a ser uno de los síntomas que por, lo, que por experiencia a mí me tocó eh, aprender a vivir con él. E incluso no lo he, no lo he estado controlando mucho, pero eh, he aprendido a querer mi frizz. <risa> es uno de los síntomas que vas a poder... Tener en, en este largo proceso de Curly Gear. Vas a notar tu cabello opaco porque tu cabello se va a ir acostumbrando a un nuevo método, a un nuevo tratamiento. Va a ir acoplándose a algo diferente. Entonces tu cabello va a ir de paso a paso y tú tienes que aprender a llevarlo contigo. El otro, el cuero cabelludo más graso de lo normal. Y el otro que es la caspa. Esto es totalmente eh, normal cuando estás en etapa de transición o detox. Estos son las, los, se puede decir los síntomas secundarios de la etapa detox, que es las semanas, las primeras semanas del, del método. Ahora, estos, estos síntomas no van a ser muy diferentes. En cada, en cada una de nosotras, algunas con muchas más fuerzas, a otras menos, algunos tal vez no tengan esos, esos síntomas, pero de que los va a tener, los va a tener en dos semanas, tres semanas, un mes, dos meses, tres meses, un año, pero es así, tu cabello... Va a, a tener algunos tipos de complicaciones porque vas a aprender a cuidarlo y los vas a volver a nacer. Tu cabello va a volver a nacer, así que tienes que ir cuidándolo y amándolo como es. Ya que has aprendido el vocabulario principal del método Curly Gear, cada vez que alguien diga estos términos, tú ya vas a saber de qué se trata. Es muy importante saberlos ya que si alguien habla del low poo, del co-wash y tú no sabes qué significa, se te hará muy difícil comenzar el método. Es por eso que le estamos explicando con detalles qué significa cada uno. La siguiente parte del video se tratará de algunos truquitos y tips que yo les voy a dar a las onduladas, que también la puedes seguir las rizadas, pero a las onduladas nos va a caer de maravilla, nos va a a, a querer, a, a, a cuidar más nuestro cabellito y debemos seguirlo para que mejore. Lo que debemos hacer y lo que de, debemos dejar de hacer. Primero, debemos olvidarnos totalmente de las planchas, de las secadoras y de las tenazas. ¿Por qué es tan importante? Bueno, si tú quieres ser más ondulada y si quieres sacar ese, esas onditas que tú tienes en tu cabellito o si quieres recuperar tus onditas, tú debes alejarte por completo de estos instrumentos que lo único que hacen es dañar nuestro cabello. Ya que si tú quieres mejorar tu cabello pero te lo planchas, lo único que vas a estar causando es retroceder aún más. Y es lo que no queremos, aparte que te lo vas a resecar aún más y no vas a tener las formas que quieres en tu cabellito. Segundo, alejarse de las decoloraciones y de los tintes. ¿Por qué es tan importante? Bueno, las decoloraciones lo único que hacen es resecar tu cabello. Y es lo que no queremos porque nuestro cabello es reseco. Y si lo resecamos más, no se va a ver una cosa fatal. Y los tintes. Bueno, muchas personas tienen problemas con las canitas, incluso las más jóvenes. Entonces ellas quieren tapar esas cositas, esas canitas pelitos blancos de su cabeza y necesitan pintárselo o tal vez tengan algún evento y quieran verse diferente y toda la cosa y no quieren estar con el mismo color de cabello. Bueno, lo recomendable es que si se lo quieren pintar, se lo pinten, pero dejen que pasen algunos meses que ya ha estado tu cabello en el método. Y si se lo pinten y si se lo pintan, que sean con productos o con tintes a base de agua, ya que el agua es el mejor hidratante que tiene eh, para nuestro cabello. Tercero, el uso de toallas comunes para secar nuestro cabello. Todas, absolutamente todas, alguna vez cuando salimos de la ducha, lo primero que hacemos es coger nuestra, talli, nuestra, nuestra toallita que secamos nuestro cuerpo y enrollarlo en, nuestra, en nuestro cabello. Con el objetivo de secarlo o de no hacer mojadero en el baño. Pero no, eso no, eso está mal, eso es X, eso no se puede hacer. Porque la textura que tiene la toalla crea fricción con nuestro cabello. Y lo único que hará en nuestro cabello es que tenga frizz y que se esponje más. Entonces, para secar nuestro cabello no utilicemos las toallas comunes. No, eso, eso nos daña nuestro cabello. Entonces, ¿cómo podemos sacarlo? Bueno, hay dos maneras, con ayuda de una playera de algodón, 100% algodón, o con una toalla de microfibra, 100% microfibra, mi, mi, microfibra. Esto ayudará a que nuestro cabello no tenga frizz y no tenga fricción y también ayudará a que no se esponje. Cuarto, cepillar el cabello estando seco, no chicas, eso no se hace, eso nunca se debe hacer. Cepillar tu cabello solo lo tienes que hacer cuando esté mojado. Y una recomendación para las onduladas, cuando estés acondicionando tu cabello, ahí cepillatelo. Abierta la ducha con tu acondicionador, cepillatelo porque así no estarás jaloneando tu cabello y tampoco harás que se te caiga mucho. Ya que si nosotros estando ya seco nuestro cabello lo, cepillan, lo cepillamos, lo único que haremos es que se esponje. Y si tenemos nuditos, también al jalonearlo mucho hará que se nos caiga el cabello y es lo que no queremos. Otra recomendación para las onduladas es que cuando estemos acondicionándonos el cabello o nos estemos ya enjuagando, hagamos esta técnica de estilizado que es scrunch. O sea, solo lo hacemos así mientras estamos en el agua, ya que si hacemos esto, nuestras onditas se formarán más. Y así tenemos que hacerlo. También, cuando nos estemos enjuagando el cabello, no lo hagamos así. O sea, pongámonos boca abajo y ahí enjuaguémonos el cabello. Esto nos ayudará con el frizz. Evitará que tengamos mucho frizz. Entonces... Ténganlo en cuenta al momento de lavar su cabello y al momento de desenredarlo. Quinto, proteger el cabello al dormir. Bueno, esto es muy importante que lo hagamos ya que al momento de nosotros dormir no nos damos cuenta de los movimientos que hacemos nuestra cabecita y la almohada. Supongamos que está mi mano en la almohada y estamos durmiendo y lo único que hacemos es así, así, así Y haremos fricción y nuestro cabello se va a quebrar y se hará mucho frizz y, y estará muy esponjado y nos levantaremos así Con un sol enorme en nuestro cabello Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, lo más recomendable es usar un moñito acá arriba El cual te lo coges hasta acá arriba y los risitos van a caer así y así al momento de acostarte tus rizos van a estar acá arriba y no aplastados. Eso se lo llama comúnmente como chongo de piña. Aquí se las estaré dejando la imagen para que lo vean. Muy bien. O, otra de las opciones es comprar un gorrito de tela satín, ya que esta tela es súper suavecita para nuestro cabello y no crea fricción. Este este, este gorrito no lo he encontrado en Ecuador Pero en muchos países sí lo venden en Amazon También lo pueden encontrar O si no pueden ustedes mismos fabricar su gorrito de satín Compran la tela y hacen un gorrito Y así mismo se cogen su chonguito de piña aquí Y se ponen el gorrito de satín encima Y duermen lo más tranquila que puedan Explicado todo esto Ahora, ¿cómo iniciamos el método? Ya sabemos de qué se trata, ya sabemos lo que no debemos hacer, ya sabemos qué cuidados debemos tener, ya sabemos el vocabulario. ¿Cómo comenzar? Bueno, aquí les explico. El primer día, el primer día de que vas a comenzar tu método es importantísimo, importantísimo que hagas lo siguiente. Final wash, que es lavar tu cabello con un shampoo con sulfatos pero sin siliconas esto ayudará a que todas las siliconas sean arrancadas de tu cabello y así puedas comenzar desde cero este paso se lo recomienda que se lo haga al principio del método y no se lo vuelva a hacer nunca más en lo personal yo recomiendo hacerlo una vez cada semana el primer mes del método ya que eh, Hemos tenido muchas siliconas en nuestros cabellos acumulándose y una lavada no nos va a quitar todo eso. Entonces, lo que yo recomiendo es hacerla el primer mes, una vez cada semana. Y allí, sí, ustedes pueden elegir si lo haces cada tres meses, cada cuatro meses, cada cinco meses. Pero yo les recomiendo que lo hagan una vez cada semana el primer mes, solo el primer mes del método. Luego de que te hayas lavado tu cabello con ese, con ese shampoo, este, tu cabello quedará muy vulnerable y muy expuesto ya que arrasarás con todo como ya les mencioné. Entonces el siguiente paso será hacerte una mascarilla hidratante para tu cabello que obviamente te va a hidratar el cabello. El tercer paso ese mismo día es estilizar tu cabello con algún gel o alguna crema de peinar o lo que sea que utilices para estilizar tu cabello y de ahí ya se los dejan secar y rompen la capa dura ese es tu primer día del método al siguiente día, ¿qué hacíamos al siguiente día? no aplicábamos producto, solo refrescábamos con agüita y con crema de peinar ahora viene esta parte si tú te lavas el cabello pasando un día, pasando dos días, pasando tres días o te lo lavas constantemente, tienes que tomar esto en cuenta. Si eres de las que no puede tener el cabello sin lavarse, te recomiendo que cuando te vayas a lavar el cabello o tu cuero cabelludo uses Co-Wash, ya que este es súper suavecito para tu cuero cabelludo y no te los va a resecar constantemente. Si eres de las personas que se lo lava cada, cada día y no puedes tenerlo sucio. En lo personal, yo no me lavo el cabello pasando dos días, ya que como yo he estado en el método, mi cuero cabelludo ha ido mejorando, entonces no se ensucia mucho. Entonces yo he estado haciéndolo cada dos días, me lavo el cabello. Algo también que debes tener en cuenta es que las mascarillas hidratantes o cualquier tipo de mascarillas para tu cabello se lo hace una vez a la semana. Esto, con una para... Esto te ayudará a mantener tu cabello hidratado ya que necesitamos mucha hidratación. Entonces pongámoslo así. Primer día de método. Supongamos que lo elegimos el domingo. Hacemos final wash y mascarilla y estilizado. Siguiente día, solo refrescamos. Si tú no te lavas el cabello dos días, entonces sería así. Domingo, final wash, mascarillas y estilizado. Lunes, refrescas. Martes, refrescas. Miércoles, te lavas el cabello. Como Low poo o co-wash, el cuero cabelludo, cualquiera de los dos que hayas elegido de ahí sigue el acondicionador, de ahí sigue el estilizado y secarte el cabello y romper capa dura entonces eso sucederá el día miércoles, domingo, lunes, martes, miércoles el jueves refrescas, el viernes refrescas y el sábado te vuelves a lavar el cabello, low poo o wash, acondicionador Estilizado, secado y romper capa dura. Y así sucesivamente. ¿Ya vieron? No era nada del otro mundo. Eso es así. Cada una elige su rutina. Cada una elige cuando se lava el cabello con shampoo, con acondicionador, cuando lo estilizan, cuando lo refrescan. Cada una. Pero ese era un ejemplo para que tengan como una guía para poder... Eh, Hacer su propia rutina. Eso solo es como un... Como una guía, un, un horario chiquito para que lo vean cómo es. En serio, espero que les haya ayudado mucho este video. En serio, espero que me hayan entendido. Y si les gustó mi video, no se, no se olviden de darle like, suscribirse. Y también, si no les gustó mi video, denle like. Yo no me enojo para nada. En mi siguiente video yo estaré hablando sobre eh, las técnicas de estilizado, también hablaré sobre mi rutina actualizada y hablaré sobre los productos que podemos eh, conseguir en Ecuador y otros países. En serio espero que le haya gustado mi video y amiga, ¿qué onda? Tu onda.